a seguir trayendo este tipo de contenido al canal también quiero avisarles que tenemos el canal de Discord compartido con otros streamers en mi parte van a estar los contratos y avisos del canal link en la descripción y les dejaré aquí arriba una lista de videos de contratos para CSGO para el primer contrato vamos a utilizar armas celestes y estas van a ser 5 armas Field Tested de la colección Overpass y 5 armas Factory New de la colección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 Y no se preocupen, ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de Up Spy. Para el segundo contrato vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 5 armas Factory New de la caja Danger Zone y 5 armas Minimal Minimalware de la caja Snakebite El valor del contrato será de alrededor de 10 dólares con 85 y las probabilidades serán de un 50% Y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like Para el último contrato vamos a necesitar armas azules Y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja de guantes Y 6 armas Minimal Wear de la caja Fractura El valor del contrato será de alrededor de un $1.60 Las probabilidades de profit serán casi de un 50 un contrato barato y con altas probabilidades de ganar y bueno guachines eso ha sido todo el video de hoy espero les haya servido espero les haya gustado yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau Pa' puro le meto sin disimulo Pa' otros que me sumo tú mato dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo eh, eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando vale recate eh. Y es que en la noche me busca a mí Salimos en un coche, corte rally No tires, reproche y ponte pa' mí Que pa